Recién podemos plantear que a partir de la gobernación de Urquiza, se en la década de 1840, comienzan a darse pasos más firmes en, en tal sentido y también tiene que ver con la materialización de la capacidad estatal porque cualquier planteo en tema de educación y logros educativos está absolutamente asociado con la capacidad estatal para implementar políticas y cuando hablamos de capacidad estatal, necesariamente... Eh, debemos remitirnos a la dimensión política, pero también a la dimensión económica. O sea, los recursos presupuestarios son el eje, si se quiere, que posibilita o inhibe cualquier, este, cualquier tipo de iniciativas. Pero tenemos en cuenta que para esta época no existía ningún establecimiento secundario en la provincia de Entre Ríos, que aquellos que tenían la suerte de poder irse becados a estudiar, tenían que hacerlo a los colegios de Córdoba o de Buenos Aires, que eran los únicos existentes hasta el momento. Así que un salto cualitativo en este sentido va a ser la fundación del Colegio del Uruguay, eh, la ciudad de Concepción del Uruguay, que tiene algunos antecedentes en el Colegio de Estudios Preparatorios que funcionó durante un año en, en Paraná, pero que va a tener su concreción efectiva en el Colegio del Uruguay, de Concepción del Uruguay, que comienza a funcionar a partir de 1849 que va a ser el primer establecimiento educativo secundario que va a tener la provincia, eh, un colegio que a partir de la designación del rector Alberto Larroque, en el año 1854, cuando quizás ya como presidente lo nacionalice al Colegio del Uruguay, va a alcanzar su época de oro. O sea, un plantel docente selecto, muchos eh, docentes eh, Europeos que se venían a instalar a nuestro territorio, eh, un colegio sólido, con internado, con becas para que llegaran de distintas provincias y de los países vecinos a estudiar al colegio, eh, que se tu, llegó a tener cerca de, de 400 alumnos y un enorme prestigio. Recordemos que a la época de la Fundación del Colegio Concepción del Uruguay no tenía más de 5.000 habitantes,